Vamos a estudiar la longitud del lineal en función de la cifra de ventas. Vamos a analizar dos magnitudes, la longitud del lineal y el índice de la longitud del lineal. Se trata de analizar la longitud del lineal que hemos adjudicado a un producto con relación a la cifra de ventas de este. Para ello vamos a utilizar dos indicadores, la longitud del lineal y el índice de la longitud del lineal. Se trata de decidir. ¿Qué espacio de nuestra tienda vamos a dedicar a un producto concreto? La longitud del lineal que debe asignarse en la tienda al producto I se calcula con esta fórmula. En el denominador, la cifra de ventas totales de la tienda. Y en el numerador, el producto de la cifra de ventas del producto I multiplicado por los metros totales de lineal en la tienda. En nuestro ejemplo, se han vendido 1.200 euros del producto I este mes, por ejemplo, yogur desnatado, azucarado, de la marca blanca del establecimiento. Esta cifra aparece en el numerador multiplicando el lineal total de la tienda, en nuestro ejemplo 160 metros. En el denominador introducimos la cifra de ventas totales de nuestra tienda. En el mes que estamos considerando, la facturación ha sido de 192.000 euros. El índice permite valorar si el producto en cuestión, en la fórmula es si el producto I, se le ha adjudicado la longitud de lineal adecuada teniendo en cuenta el peso de las ventas del producto sobre el total de ventas de la empresa y comparándolo con el espacio que ocupa en la tienda. Cuando el índice es igual a 1, la longitud es correcta teniendo en cuenta las ventas. Si el índice es mayor que 1, hay que aumentar la longitud del lineal del producto. Si el índice es menor de 1, debemos reducir su lineal. El espacio que ocupa el producto en nuestra tienda debe estar en proporción a los ingresos por ventas que obtenemos de dicho producto. En los diagramas del ejemplo se ve que el producto I tiene poco lineal asignado comparado con su cifra de ventas. El índice de la longitud del lineal en este ejemplo es mayor que la unidad y por tanto hay que aumentar el espacio que el producto ocupa, es decir, su lineal. Tenemos aquí un supuesto práctico: un establecimiento con 150 metros de lineal total al suelo y un volumen de ventas anual de 341.266,98 euros de los cuales la familia de textil hogar le corresponden 67.616,30 euros y ocupa un lineal de 40 metros. Hay que aumentar el lineal de la familia de textil hogar. Según nuestra fórmula obtenemos eh, un índice inferior a 1. El resultado es 0,76, que es menor que la unidad y, por tanto, deberemos reducir el lineal. Tal como hemos visto al principio de la exposición, podemos calcular el lineal de un producto familia de productos en función de la cifra de ventas. Siguiendo con el ejemplo, tendríamos 29,72 metros de lineal para la familia objeto de estudio.